GoPro, GoPro... Lo que estáis viendo está grabado con una GoPro 5 Black. O sea, antiguilla ya, ¿vale? Bueno, vamos con el vídeo. ¿Por qué no parar totalmente en fiestas, por ejemplo, navideñas? ¿Por qué no hacer la parada total de decir, ah, venga, el 15 de diciembre paro y yo que sé, hasta el 10 o el 15 de enero, hasta que no, están los niños ya en el cole, me ya han pasado los reyes, aquí en España, a los reyes, es el día 6, bueno, pues, ¿por qué no hacer esa parada de casi un mes? Bueno, pues es sencillo, porque pierdes nivel, luego vas a tener más, más esfuerzo y más, vas a sufrir más para volver a correr luego Hola. vas a sufrir más para luego tener que que volver otra vez a correr si por ejemplo tú estás haciendo tira larga de 20 o de 25 o de 30 de lo que sea tú ahora la estás haciendo lo llevas bien la haces, la asumes te cansas pero las piernas más o menos responden estás acostumbrado o acostumbrada vas haciéndolo bien tú coges y dices, vale, el 15 de diciembre me voy a dar un homenaje 15 o 20 de diciembre paro paro para las navidades y además en navidades me permito el lujo de comer un poquito extra un poquito extra bueno pues entre lo que paras de correr que estás metiendo a lo mejor depende del caso, pero mil calorías de gasto diarias mil calorías eh, una tira de 15 kilómetros son unas mil calorías más o menos, ¿vale? pues si tú estás metiendo mil calorías de gasto diarias gastándolas cuando estás entrenando, comiendo más o menos ordenado y tú coges y dices, vale, el 15 o el 20 de diciembre paro ¿vale? el cuerpo acostumbrado a gastar mil calorías diarias, enseguida va a empezar a subir de peso por simplemente el cambio, simplemente el cambio de estar acostumbrado a correr, a hacer un gasto el metabolismo está acostumbrado a una cosa y cuando pares algo vas a subir de peso vamos a poner un kilo y medio kilito y medio extra por, por no entrenar, simplemente por esas mil calorías diarias kilito y medio que vas a coger a lo largo de varias semanas y luego por el extra de los turrones la navidad y tal le vamos a meter otro kilito y medio, tres kilitos una cosa razonable, ¿eh? no hablamos de 5 kilos ni nada de eso, tres kilitos de 65 a 68 kilos, qué fácil eh, o de 70 a 73 kilos te está tirado vale pues nada, perfecto, tú te das tus pequeñas vacaciones Que están muy bien Descanso psicológico de correr Pero es que luego lo vas a pagar Con la muerte O sea, con la muerte O sea, yo no me quiero imaginar Porque ya me lo he imaginado varias veces Cuando he estado lesionado, cuando he tenido problemas de algo Volver luego Eso es el suplicio del mundo El suplicio La muerte en vida Exagerando, pero de verdad Es muy duro que tú estás acostumbrado a correr tanto y luego decir, vale, ahora me voy al 15 de enero o al 10 de enero con mis 3 kilos extras, mis piernas que se han, han perdido, digamos, la costumbre de entrenar cada día yo psicológicamente he perdido la costumbre de ese, de ese esfuerzo diario o casi diario y ahora empiezas a correr y empiezas, pues, lógicamente, empiezas lento tal y quieres correr un poco más quieres correr un poco más rápido porque claro, no te da por, por el peso que has cogido que lo pilla, aunque aunque te controlen la comida lo vas a pillar porque has dejado de entrenar entonces, un mes prácticamente sin entrenar es que tienes que comer como un pajarito ¿vale? para no coger nada de peso y ya está, entonces ¿qué ocurre? que tú el día 10 o el día 15 de enero te pones a entrenar vas a rendir poco vas a sufrir en cada entreno te vas a notar pesado o pesada vale y, y encima te vas a tirar por lo menos 20 días depende de la parada pero vosotros contar un poco a tiro a tiro hecho ¿eh? así una ley un poco muy generalizada que un mes parado es un mes corriendo para recoger para recoger sí para recuperar el nivel que tenías si tú hacías, yo sé, 20 kilómetros, a 6 kilómetros, con el de nivel que sea, lo que sea. A 6, pues tú vas a, cuando hayas parado en diciembre, cuando vuelvas en enero, lógicamente ni de coña te va a salir eso. Lo mismo que hacías, quiero decir. Bueno, pues te vas a tirar prácticamente un mes recuperando, recuperando nivel, bajando de peso. Y encima... ...con el... ...hasta el cuello de decir... ...cabo en la hostia... ...que siempre voy a ...que estas subidas yo las podía hacer... qué tal... ...y ahora ya no voy igual... ...voy más forzado... ...o sea, encima sufriendo... ...¿vale?... ...y va a necesitar hasta... ...metido en febrero... ...para poder hacer lo mismo... ...que estaba haciendo el 15 de diciembre... ...¿vale la pena? ...no vale la pena... ...no vale la pena para nada... ...haber ...haber dicho... ...bueno pues estoy unos días ahí de fiesta no vale la pena para nada y yo, ya digo yo, y yo creo que muchos a lo mejor el que vea esto eh, alguno nunca se ha lesionado no lleva mucho tiempo corriendo no ha tenido oportunidad de lesionarse o, o de hacer parones grandes o algo por problemas pero la mayoría de gente que lleva tiempo ya se ha dado cuenta de que no de que no vale la pena la, hacer la parada no vale la pena, pierdes casi dos meses casi dos meses de digamos, de tiempo, en tu evolución para preparar mejor una ultra a largo plazo como si llevaras dos meses menos de entreno vas atrasado en los entrenos en las mejoras y vale, eso iba a decir coger y miraros los estrabas de los élite americanos que son los únicos que suben los entrenos los de aquí pues prácticamente nos dejan eh, nos dejan a dos velas no suben los entrenos los élites, élites, bueno pues Coger los entrenos de los superamericanos Jim Wesley, 6 y El otro, ¿cómo se llamaba el otro? El Hayden Es que yo lo pronuncio muy mal, el Hayden O algo así, el Hayden Mirarlos y veréis que ellos no paran Ellos no paran Cuando un élite, élite, élite, élite No para es porque saben Que va mejor no parar, creo yo ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos? Para hacer una cosita llevadera más o menos, ya voy que voy a hacer serie de cuestas, pero tengo muy poco rato tendré que empalmar, tengo que irme a otro sitio con el coche y luego tendré que empalmar y continuar, pero bueno será lo que se pueda hoy pues hoy estamos a 21 de diciembre bueno eh, término medio, entrena suave los corredores todos los corredores, yo ayer les pasé los entrenos y todos, prácticamente todos alguno tiene un poco más de trabajo en comparación porque le da, le gusta darle y tiene casi el trabajo de siempre un poquito menos ¿vale? para esta semana ¿pero qué hacemos? pues simplemente mantenemos cuatro días de entreno si está entrenando cuatro días mantenemos los cuatro días de entreno ¿vale? ¿qué hemos hecho? saltear las fiestas eh, día 24 no se entrena día 25 no se entrena día 26 un poquito de asfalto un poquito de asfalto suavecito de rodar flojo y día 27 tirada larga el domingo ¿Vale? Exacto, ¿sabes? Sí, salí el domingo. ¿Vale? es eh, así, y ya está, y no pasa nada, y ya has cumplido con tus cuatro días, has procurado, has combinado no estar más de dos días parados, que ya sabéis que es la norma, para no lesionarse, al tercer día hay que entrenar, a ser posible, y si no puedes entrenar, pues te has tirado siete o ocho días que no has podido entrenar, por lo que sea, pues lo único que haces es que haces una activación el día anterior, 5 kilómetros, un pequeño rodaje, sale a caminar, lo que sea, y al día siguiente entrenas. Eh, pero siempre no pillar muy en frío y sobre todo no pretender meterle caña, o sea, no darle caña. El primer día, sexto, varios días, para hoy ya está. Entonces, haces las navidades, pero no vas a perder nivel, no vas a mejorar, porque no estás metiéndole caña en la semana de trabajo, no estás metiéndole caña de ritmo, ni de niveles, ni de distancias, no vas a mejorar con esa semana o dos semanas de trabajo, no vas a mejorar, pero no vas a perder las piernas van a seguir con su costumbre de trabajo, con su su trabajo, los músculos están siguen acostumbrados, no vas a tener agujetas después, no vas a subir de peso casi nada, porque sigues entrando un poquito más flojo, subirás un poco de peso, pero razonablemente a lo mejor vas a subir un kilo, kilo y algo, pero no te va a meter los 3 kilos, y todo fantástico, y ya está. Entonces, proyecto para estas dos semanas que vienen ahora, de, de, de, de, o sea... Del 21 al 27, pues eso, cuatro días de entreno y, y escaparse. O sea, 24 o 25 no se entrena, pero luego el otro día se entrena, ¿vale? ya está, la semana que viene, cuando pide el día 1, el día eh, año nuevo, fin de año, año nuevo, pues fin de año y año nuevo no se entrena. Lógicamente hay que tener vida familiar. Entonces tú el 31 y el 1 no entrenas, pero luego el 2 entrenas. Y el 30 entrenas, ¿me entendéis? O sea, simplemente es eso, ir esquivando. Días, pero entonces cuando nos metemos en enero hemos hecho un pequeño descanso psicológico por un lado porque hemos aflojado los entrenos pero no hemos perdido un gran nivel las piernas siguen teniendo la capacidad de recuperación después de un entreno el peso está más o menos controlado y podemos empezar en enero bien entonces tú a final de enero estás progresando porque llevarás un mes ya dándole otra vez caña todo enero ya, ya estarás dándole entrenos potentes, los correctos, los que toquen, ¿vale? Para, para, el, para el proyecto que uno tenga de carreras o de, de lo que sea de mejora. Y en febrero estás, o, o como se dice, estás eh, on fire, ¿no? Estás a tope en, en febrero. De la otra manera, si hubieras parado, en febrero estarías al nivel del 15 de diciembre. Y encima habrías sufrido el vuelta a entrenar con más peso, encima hubieras sufrido esos primeros días de enero hasta febrero de que no puedes hacer lo que te gusta no puedes hacer la ruta que te gusta en tanto rato, tanto en nivel no puedes correr ciertas subidas corriendo, ¿me entiendes? ya está, venga voy a seguir haciendo un poco de cuestas